Hola gente, estamos en un nuevo video para el canal. En este video será una partida de Osumania, igual que la anterior, que a mí me pareció bastante buena, ya que este mapa, la verdad es que es bastante más complicado que el anterior, era bastante rápido, bueno, para mí. Y bueno, era eso. También por si quieren jugar el, el mapa que, que acabo de jugar en el video de la partida, lo dejaré en la descripción. Y bueno, sin nada más que decir, empecemos. Uh, amigo, me lo pasé Soy repro ah, no. Bueno, GG Hasta por ver el video Los quiero Y chao